Rafael Paula se quejó de que luego de ser víctima de robo y se dispuso a poner la querella en el comando noreste de la Policía Nacional con asiento en esa ciudad, no le fue posible. Yo, mi situación fue que yo me paré en una electrónica en la restauración frente a Félix Cafetería y paré en mi motor ahí y fui a decirle a, a ese a, a el señor que la esposa mía iba a ir a buscar el televisor a las 2 de la tarde y eran la, entre medio de 11 y 12 por ahí. Cuando me de, salgo ya el motor no está. Ya me hubieran llevado mi motor, que eso son mis mi dos brazos y mis dos pies, porque con eso que yo me busco y sustento en mi familia. Las declaraciones fueron ofrecidas por el denunciante para las cámaras el programa Matutino Despiértate al Día. Joan Cordero NTN, su noticiero regional.